Buenos días señores, estamos en la ruta de Puerto de, Can de Cantabria con el Silver Rider Motoclub. Esta es la acampada de hoy. Y esto es como pinta el tiempo. Estamos San Roque de, de Riomera. Mera. Y os tengo que presentar aquí un personaje. Un personaje que se ha recorrido otra vez. Mares y tierras. Aquí lo tenéis, el italiano putero con su Tiger 885 de 1999 aquí lo pone mira pero esta vez ha cambiado los neumáticos así que ya no es temerario solo gilipollas <risa> Has cambiado líquido de frenos todo sí no final pero seguro estamos todo ha pasado ITV y todo? todo vale vale vale pues nada entonces estamos listos este era nuestro campamento base Hoy ruta de Puerto de Cantabria, mañana mañana iremos a, a los picos de Europa y, y a, habrá más rutas. Así que nada. Muévete que esta gente se va. ¿eh? Buen día para ir en moto, eh. ¡Ay, día cojonudo de moto! <risa> 1600 kilómetros señores, desde Málaga en, eh, en tres días, haciendo varias etapas, Málaga Almería, allí dormía en un, eh, en un camping al lado de la playa, Almería, Sagunto, un día de tramo, de mucha autovía y de Sagunto a Lérida, haciendo la ruta del silencio y en Lérida me, me, me reencontré con, con mi amigo Emiliano y ayer hicimos 500 kilómetros de Lérida a San Roque de Riomera en Cantabria un día larguísimo aunque llegamos relativamente temprano llegamos para las cinco y media ya estábamos allí y habíamos montado la tienda el campamento y bien camping muy muy bonito se llama camping lunada está después del puerto de eh, Puesto lunada, que nos hicimos una foto ayer, aunque no estaba grabando, hicimos una buena foto, uh, allí arriba se veía todo el valle de niebla, <ríe> y bajando cogimos un nieblón que se podía cortar con, uh, con el cuchillo, como si fuera pan. Aquí estamos haciendo una paradita en, en el mirador de Azón Azón y está oh. mi papi motero uh. <risa> anda saluda a la cámara cuántas buenas BMW es aquí vea y arranca todas esto te arranca así, no arranca no, arranca, ¿no? a la <risa> primera arranca, no ¿La hoy sí <risa> es, es, eso se encanta en ¿eh? arranca no no no no y en Alanis también en ah, también. alanís eh, eso no, todavía no lo he sacado y todo que tiene el arrancador le echamos un poco ahora que parece que va déjame déjame el pegar Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Cuidado, cuidado. Yeah, yeah. Mira, mira, mira, mira. Huele. No, pero son por esta fría. Mira, un italiano putero. Ok, ¿te gusta la ruta o no? Sí, me gusta. La primera parte fue un poquito no más interesante. Flojo. No, aquí todo es interesante. Pero esa parte es de la ruta. La... Falta, falta que se vea un poquito más, sí. no se ve un carajo. Pero bueno. ¿Por qué el BMW de Luca no funciona y la Triumph de Emiliano funciona muy bien? Sí, de 1999. ¿Por qué? ¿Por qué será? BMW como se dice, eh, ha perdido. Ha perdido. perdido la guerra. La guerra. <laughs> Esos es son Spitfire. Tenía que comprarme una moto italiana. <laughs> Naguzzi. Naguzzi. No, la voy a comprar un día, pues seguro lo sé. Sono... Yo amo motos de Japón. Cuando hagan una V85. Eh, una como una try pero de 1000 de que sea más alta me la voy a comprar pero de momento la, la v55tt es demasiado baja para mí eh, voy a comprar una guzzi no me inchiodare mal <risa> tirado inchiodada ay ay vale vale, vale, ¡Le va! que se ve un panorama ah, increíble que la, mierda. Cuidado, no la ¡Oh, lo <laughs> <laughs> Con... ¡Collado de lanzón, la mira, <risa> una, una tonelada de mierda ahí ¿De es sembra cosa? ¿Sembra decorar el Sagittario? Sí sale freccia? sale verde? Las machorras Ok ¿Se maña? No sé ¿sí? Puerto de la Silla 1200 metri, avverso avierno. KTM Lo sai che se non c'è nemmeno una KTM nel raduno? Eh, ci sarà un perché È incredibile! Ci ho fatto caso stamattina adesso neanche una KTM Sono tutte esplose. Honda, BMW, Yamaha Suzuki I eh, Un paio di, di Triumph Neanche una KTM, Ci sono rimasto male Ma, eh, ¿Porque te gustan las, las KTM? No se un No me diga que te gustan las KTM ¿Cómo? ¿Te gustan las KTM? No KTM. No. no Me gusta KTM, me gusta solo porque hace moto de da, da road, ah. eh, con motor a dos tiempos A dos tiempos Solo por eso 125, 250, 300, 200. Sono forestone. Amo motores, 200. Ale, dormantone. Un cacca integrata all'interno. Minchia ragazzi. Questo è l'entrata la marcia. il terzo tornante giù all'inizio è entrata la folle, come è si successo a te si sì. è tipico si sì. ho fortuna che avete le pettorine gialle come gli operai dell'ana <ride> sì. no, c'è quello davanti a te che è l'unico che riesco a vedere quello è tutto, tutta gialla, tutto qua si, sì, esatto quello dopo di lui già lo vedo a malapena poi non vedo più cazzo e ricomincia la piccola luvia con la niebla no entiende cuando viene por aquí por qué todo es tan verde. como podéis imaginar el resto de los puertos de montaña del día fueron exactamente iguales a los demás niebla del copón y todo blanco así que después de, de la comida le dije a mi amigo Emiliano que nos fuéramos para el camping por la autovía porque ya no tenía mucho sentido eh, seguir haciendo puertos de montañas eh, con estas condiciones así que eh, nos fuimos directamente al camping mientras que el resto del, el resto del grupo hasta el mar Cantábrico. Por la noche tuvimos cena y los gallegos nos hicieron la famosa queimada con conjuros. Sapos e brusas, demos, trasnos y diaños, espíritus das neboadas veigas, corvos, pintegas e meigas, rabo e de gato negro, y desde aquí quiero agradecer una vez más a los socios de Cantabria Wilfredo y Guancho que han logrado organizar un evento eh, que ha sido increíble una lástima la niebla que nos ha jodido el día yo por lo menos he podido disfrutar igual gracias a la compañía de este maravilloso grupo de moteros no se puede pedir mucho más pues nada espero que os haya gustado el vídeo eh, suscribiros a mi canal si es así y. Ya en los siguientes vídeos os voy a enseñar nuestro viaje por picos de Europa. Venga, hasta luego, Luca.